Amiga, hermana, nuestra prima Nivelka Rosario. Buenas tardes, Nivelka. Eh, qué bueno eh, que nos permita eh, conectar contigo eh, vía eh, Skype. Bueno, muchísimas gracias. El placer es absolutamente mío. Qué bueno que logramos esta comunicación. Sí, <ríe> con, sí. con la ayuda de la tecnología. Sí, sí, bueno, y ahora todos eh, principalmente los que hacemos vida en la comunicación, hemos tenido que aprender a priori muchas técnicas uh, para poder hacer estas conexiones virtuales desde nuestros hogares, nuestras oficinas y también desde cualquier parte del mundo. Pero qué bueno que estamos en línea. A nivel de la situación aquí en San Francisco de Macorís, eh, de hecho sé que tú estás al tanto eh, eh, prácticamente de todo lo que está sucediendo, pero nosotros no sabemos si el ministro y las autoridades eh, del gobierno están al tanto de lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macorís. Bueno. Me parece que sí están al tanto, me parece que sí están al tanto el ministro de Salud Pública de parte de la Comisión Especial del Gobierno designada para tratar el tema COVID-19. Eh, yo lo que entiendo es que se puede hacer más, que se puede hacer más desde las autoridades nacionales y también desde las autoridades provinciales y desde las autoridades municipales de los territorios de la provincia Duarte. Eh, de hecho hoy la, las estadísticas en el boletín siguen siendo muy negativas porque seguimos llorando personas seguimos lamentando otras personas que están enfermas pero dentro del de esquema de negatividad también vemos que las cifras respecto a san francisco de macorís parecen parecería que se están un poco eh, estancando eh, más entonces yo sí sé que de parte de las autoridades nacionales por ejemplo del servicio nacional de salud están haciendo esfuerzos para rentar en san francisco de macorís eh, una clínica privada para que entonces pase a formar parte de la estructura pública y también de que se están haciendo esfuerzos para habilitar otras infraestructuras de cara a que además del san vicente de paul existan otras entidades públicas para dar respuesta porque recordemos que todavía lo peor en San Francisco de Macorís y en el país, y por lo menos en América, lo peor eh, eh, no ha pasado. Eh, entiendo que hay que hacer más esfuerzo de parte de la autoridad municipal y de la autoridad nacional, pero no tengo dudas de que ellos estén conscientes de lo que está pasando. Mira, eh, te digo, a eh, Anibelca, porque lamentablemente eh, no hemos tenido la oportunidad de poder eh, puntualizar con el ministro porque él está dando unos datos que si lo analizamos fríamente, él dice eh, eh, que no hay pruebas, eh, o sea, no hay forma como hacer la prueba de tantas, eh, de tantos eh, franco-macorizanos y franco-macorizanas que quieren hacerse la prueba. Entonces, si no tenemos pruebas, no tenemos estadísticas de cuántas personas son positivas o no. Pero hay otro otro dato que eh, sé que tú manejas la información, de que hay muchos eh, compueblanos que no quieren ni siquiera asistir a un centro de salud. Primero, por el tema de que lo trasladen a, a, al centro de aislamiento. Eh, segundo, porque tienen miedo de salir positivo y, y, y saberlo. O sea, eso es eh, una ignorancia ¿no? eh, lamentable. Pero hay personas que están con, con personas que han fallecido y que tan asustado de tener o no tener el virus porque como un familiar, ya sea el papá, la mamá o un hermano, le ha fallecido, eh, eh, están en su casa recluido y, y no se sabe si esa persona falleció o no eh, positivo de COVID-19. Entonces, ese punto que me refiero, si el ministro está consciente de esa situación, porque una cosa es los datos estadísticos que él recibe a través de, de, de, de los parámetros ¿no? y, y del protocolo de las clínicas, el del hospital pero esas personas que han fallecido en sus hogares. Por ejemplo, tengo el caso específico de dos personas que fallecieron ayer en Pimentel, eh, me refiero a Sandra Acevedo y Lico Aquino, que fallecieron y no están en las estadísticas. Y según tengo el doctor... Eh, ayer y antes de ayer. Peor sí, aún. Sí, Por ejemplo, ahí tenemos nuestra compañera Mayelin, que es también de Pimentel. Entonces, eso no está en las estadísticas y ahí es que mucha gente estamos condenados con los datos que el ministro está dando los boletines y las cosas que estamos viendo aquí en San Francisco. de ah, Hay una situación, Mayelin y, y Roberto. Primero, indudablemente hay una sub estadística. O sea, las estadísticas oficiales no necesariamente están reflejando la realidad. Y yo lo atribuyo a varios factores. El primero de ellos es la, la escasez de pruebas. Como no hay pruebas, no se sabe si soy positiva ni si soy negativa y por ende estoy en un limbo, aunque esté en mi casa con fiebre, con dolor de garganta y con dolor de cabeza. O sea, aún esté en mi casa con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta y con todos los síntomas, si no me han hecho la prueba, para el sistema yo no tengo, yo no estoy afectada por covid Primero. Segundo, recuerden que antes de ayer el propio ministro en la rueda de prensa le llamaba la atención particularmente al laboratorio referencia, porque el laboratorio referencia está haciendo pruebas, está autorizado para ello, pero aparentemente no le estaba reportando a tiempo lo que estaba ocurriendo. Y si yo me hago la prueba antes de yo saber si soy negativo o positiva, lo debe saber el ministerio y eso se estaba violentando. Y lo otro es que eh, el boletín estadístico, y sé que ustedes lo han visto en detalle, dice cuántos murieron, pero no dice eh, específicamente dónde, habla de la provincia Duarte o de la provincia de Santiago, pero no te habla el recinto hospitalario donde murió, no te da el sexo, no te da ni siquiera la fecha en la que murió. Y por ende, si murió Juana la Loca, Juana la Loca podría figurar en el boletín. Pero como no tiene nombre, no tiene apellido, no tiene edad, no tiene recinto donde murió, ahí viene la duda. Yo creo particularmente que el ministerio tiene, sobre todo con las personas que mueren, con las personas que, que están en recuperación, no. Pero que el boletín tiene que reflejar en la identidad de la persona que fallece. Al menos, lo, lo, al menos claro. las iniciales de los nombres, porque eso permite que quienes están en el campo que son los parientes, que son los la parientes hija, pueden enterarse. Sepan decir ah mira, Juana la loca, ah sí ella murió, porque ahora mismo estamos manejando cifras estamos manejando números fríos y cada número tiene un rostro, cada número tiene, tiene una historia de vida, y por último no olvidemos que los boletines cierran a las 6 de la tarde entonces si Juana la loca murió anoche a las 10, murió hoy a las 9, ya mi familia lo sabe ya yo lo sé pero para el ministerio solo se refleja lo que pasó el día anterior hasta las sí, seis señor. de la tarde para poder eh, cotejar toda la información y hacer eh, eh, los, los arcos y las proyecciones por edad, por sexo y demás. Entonces creo que ayuda que tengan nombre y apellido. Eh, por ejemplo, para el ministerio, hasta ayer a las seis de la tarde en San Francisco solo había muerto una persona adicional al balance anterior. Sí, sí, sí. Yo sé que eso no es así. Sí, sí, que... mira, es eh, eh, eh, porque te digo, eh, eh, por eso te, hago, eh, te, te hice la pregunta, si el ministro, tú que estás, tienes la, más facilidad en Santo Domingo, quizás por los medios que manejas de tener contacto con él, porque él, eh, hoy en el boletín número 13 se reportó una sola persona fallecida. Sí, y estas dos personas que el doctor eh, Luisito Socia, de Pimentel me reportó, murieron antes de las 6 de la tarde. Lo que no Ahora, sabemos... Lo te que hago no sabemos... una pregunta, sí. Roberto Ajá. y Mayelin. Hago lo inverso. ¿Esas personas murieron en un centro hospitalario? ¿O murieron sí, en una sus de casas? ellas? Una de ellas. O sea, la que no murió en un centro hospitalario, eh, estadísticamente yo dudo que entre el COVID. Para ser honesta. Pero además me pregunto, esas personas que murieron, suponemos que fue por COVID, pero ¿existe la analítica? O Una sea, antes... de ellas sí existe la analítica, la que murió en el centro médico. Ok, entonces en el caso de ella está, pero en el caso de la otra persona tenemos la duda. Cuando viene a ver esa duda se va un no y si es un no, no va para las estadísticas sí. eh, eh, nunca. Por eso es que hago hincapié a nivel que excusame que te interrumpa, de que el ministro debería de formar una una comisión que venga a hacer levantamiento con, con las autoridades de aquí, eh, con nosotros los mismos medios para cuando se presenten estas denuncia se investigue si realmente eh, esas preguntas que tú estás haciendo correctamente, si la persona eh, es positiva de covid y si falleció de covid y si falleció en su casa o en un centro de salud, para que podamos tener una idea. Y que pero la gente es. realmente lo que está sucediendo, porque eso es lo que nos ha traído a nosotros. Y te hablo cuando digo nosotros, en nombre de mucha gente que nos llama, incertidumbre, miedo, y, y, y entiende como que las autoridades no están haciendo su trabajo porque ellos se marcan, pero si ahora mismo murieron eh, tal persona, dos personas, y no lo porque la gente no entiende ese protocolo de las autoridades. Eh, no, no sé si, si tú entiendes la, la inquietud de, que yo te no, estoy, presentando. estoy yo no solo te entiendo, estoy en sintonía con ustedes. Lo que pasa es que a veces las cosas no son ni siquiera como uno quiere. Las cosas eh, eh, ocurren en el marco de la dinámica. Yo misma le decía al ministro de salud, pero ¿por qué a las seis de la tarde? Es demasiado el tiempo de seis de la tarde al otro día a las once de la mañana. Y él decía, bueno, es que es una estadística nacional, es que necesito que el Ramón de Lara me reporte, el San Vicente, el Robert Rí, el, el, el, el universitario Cabral Ibaez, el del Seguro. Y, y, y bueno, recordemos que estamos en un país pobre, en un país con una deuda social muy alta y que la realidad del sistema sanitario hoy la estamos viendo y nos estamos alarmando, por eso es viejo. El San Vicente de Paul ha estado toda la vida deteriorado, de hecho están haciendo una nueva por algo. Y, por ejemplo, cada país tiene su manera de hacer las estadísticas. Eh, sí leí que, por ejemplo, en Alemania, la gente que muere en su casa oficialmente no la reportan como que murieron por COVID. O, por ejemplo, en, en, en, en, en Inglaterra, la familia autoriza al gobierno a publicarlo en las estadísticas. Si la familia no autoriza al gobierno a publicarlo en las estadísticas, no se publica porque existe un criterio erróneo y, y se cree que el que muere por COVID murió por algo. O sea, es como sí, sentir vergüenza de sí, tener una enfermedad ¿y qué puede ser. Mira, eh, yo decía, a que eh, lástima que en, en la conferencia de prensa son tan limitadas que otra crítica que no entiendo por qué solamente es siete medios. Sí cuando eh, exactamente. Se una es que arriesgándonos pero es una por sí pero por ejemplo está bien que sea una pero que sean más medios no solamente siete pero bien yo decía que nuestro país es un país único entonces tenemos que adaptar ese protocolo que viene de Alemania de Estados Unidos de Italia de China hay, hay que hay que adecuarlo ese protocolo, a República Dominicana. No, te lo porque puse es como ejemplo. Cultura, no, no es que exactamente claro. es así. No, no, yo entiendo, yo entiendo, pero sí eh, veo que el ministro se acoge mucho al protocolo internacional, lo ha mencionado varias veces en, en las ruedas de prensa virtuales, pero él tiene que entender que República Dominicana, como tú dijiste, es un país tercermundista, pobre, con un sistema de salud precario. Entonces vamos a adaptarnos. Ahora mismo, ¿qué debería de hacer? Él sabe que San Francisco de Macorís es el epicentro de, de, de los brotes. Dicho Uján. Nosotros somos el Luján de China y lo que es Italia para Europa o lo ah. que es Nueva York para Estados Unidos. Exactamente. Entonces, Entonces si es, así, es el punto crítico, él debería de formar una comisión especial exclusiva para San Francisco y Macorís, porque si no lo controla aquí, se puede. va a seguir preparando. Por el país entero. Por ejemplo, yo hice una denuncia y te la reitero a ti públicamente que aquí, por ejemplo, lamentablemente sabemos la deficiencia que tenemos en todos los organismos del Estado, entre ellos el Ejército y la Policía. Y aquí hay eh, de los retenes donde se está prohibiendo salir y entrar. Hay personas que salen y entran a la ciudad. Entonces, ¿para qué tenemos eh, prohibido el paso cuando estamos dejando pasar y entrar personas que no sabemos si está o no está contagiada? Esas personas van a otros, a otras ciudades. Entonces, Yo. Ustedes saben que hoy eh, se formó una comisión, una comisión especial, hace un momento que el presidente de la República emitió un decreto, el, el 14120, donde formó el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria para Combate del COVID-19. Lo encabeza el Ministro de Salud, pero también está Chanel Rosa Chupani eh, y otros eh, funcionarios designados recientemente para el tema del COVID, por ejemplo, el médico José Yunén, el médico Amado Alejandro Báez, eh, Patricia León, eh, entre otros. Yo espero que esa comisión acoja como buena y válida tu sugerencia, Roberto, eh, y ayer lo, lo explicaba en otros medios, San Francisco de Macorís de manera particular está sin autoridad, sin autoridad, o sea, hasta el director Vamos. de la policía de San Francisco lo cambiaron aparentemente porque tenía COVID. Sí, eh, a, las autoridades sanitarias sí. nuevas. El alcalde no está, el senador es como si no estuviera. Yo, yo no he visto al senador en, eh, figurar en parte. El, eh, el, eh, el senador está en cuarentena. Está en cuarentena. El está en cuarentena. Entonces, ante esa falta de autoridad, hasta de una autoridad que ahora vaya y ponga el orden en el mercado... <risa> que, que, que me, me compartiste el video, Roberto, y para mí es penoso. Ante esa falta de autoridad, esa comisión debiera nombrar una especie de, de coordinador, claro. San Francisco, ¿verdad? Y, claro. y no, mira nivel no, Que esté eh... en el terreno, que vea... Sí, continúa. No, decía, es un coordinador que esté en el terreno, que, que puede interactuar de una manera más cercana, porque lo demás es, es distante, y, claro. y de veras, que la tecnología es buenísima, pero a veces... Eh, nos provoca no confirmar lo que está pasando realmente. Es así. Mira, Nivelka, eh, Roberto hace varios días convocó para que pudieran poner 24 horas en San Francisco de Macorís. Desde tu punto de vista, como periodista que conoces el meollo del asunto, y también como ciudadana y como doliente de San Francisco de Macorís, ¿consideras tú que es una forma viable de poder evitar la propagación eh, a más personas? A través de los medios en los cuales participo de manera rutinaria, que es mi programa más cerca, eh, uh -huh. del progr el programa Sol de la Mañana y el programa Semanal Contacto Directo, y a través de las redes sociales. Yo no me he arrodillado, porque honestamente no como que no procede a ro arrodillarse virtualmente, pero yo he rogado una y muchas veces toque de queda 24-7 para San Francisco de Macorís es, recuerden que esto es un tema sanitario, esto es un problema de sí. salud pero es un problema de salud que solo se va a solucionar con distanciamiento social entonces, el 24-7 por, por al menos dos semanas, el toque de queda para San Francisco sí haría un aporte considerable para matar el virus en la funda, para matar el gallo en la funda, ¿por qué? porque San Francisco está aislada ustedes lo están viviendo estando allá, yo lo estoy viviendo, estando fuera de San Francisco, está aislada, pero la movilización interna sigue siendo no. la misma. El mercado, el supermercado, eh, ir aquí, los ir bancos, los bancos, ¿Eh? Oye, El ministro no, es... no, no tenía razón en todo, pero cuando él habla de, del juego de vitilla, del juego de gallos, él no tenía Me razón dominó. en todo, pero eso es verdad, eso está ocurriendo. Claro. Entonces, sí, sí, eso pero, solo tú por... lo limitas con la movilización interna, diciéndole a la gente, que toque de queda 24-7 no significa que usted no va a tener acceso a una urgencia médica, claro. usted va a poder ir a abastecerse de alimentos, usted va a poder resolver lo básico de su vida y quien esté en el medio por algo, eso se respeta, pero indudablemente va a limitar, al menos digo yo, en un... A los que no están haciendo periodo. nada, que andan claro. en la calle. La gente que está jugando. Yo, sí. yo lo confieso, yo tengo amigos que lo he llamado y me han dicho aquí en una partida, entonces yo digo, pero carajo, ¿y entonces qué estamos haciendo? Eso, eso es verdad, pero... pero eso las, es verdad. Las, las, las, las situaciones extremas, ¿qué es esto? Nunca lo habíamos vivido, ni ustedes, ni yo, ni mi mamá, ni... Ni siquiera las personas mayores cuenta. que hacen ¿Eh? cuentos nos habían hablado que podría pasar esto. Entonces las situaciones y extremas... Algo extrema, las situaciones únicas ameritan soluciones únicas y claro. el sacrificio, sacrificio yo tengo colgado en mi alma la gente más empobrecida porque yo estoy muy cómodo en mi casa Ustedes, en las... pero hay gente que vive que no, en, que, en, que no, en chozas que, que quizás ni siquiera se puede llamar casa donde viven pero a ellos que son pobres y que son pobres por un sistema de inequidad histórico uh -huh. y a ustedes que tienen una mejor posibilidad de vivir y todos aquellos que son muy ricos, a todos nos toca sacrificarnos. Sí, a mira, eh, a propósito, Anibel, eh, quiero antes de despedir de, de esta entrevista contigo, primero eh, comunicarte que eh, tu amiga, nuestra compañera y colega no está aquí con nosotros virtualmente, Raquel Ortega, eh, porque lamentablemente su abuela Josefa Pérez Paula, eh, doña Josefa, eh, falleció eh, ayer en la ciudad de Nueva York, eh, era una señora de, de 92 años de edad, algunos quebrantos de salud, pero lamentablemente estaba positiva con el COVID y falleció ayer en la ciudad de Nueva York. Eh, te lo digo porque sé que era amiga eh, de, de nuestra compañera y colega Raquel Ortega. Wow. O, otro wow. punto es... Eh, eh, Tú sabes, ah. discúlpenme, que lo del COVID a los franco de manera particular nos está golpeando el doble. Nos está golpeando allá en el terreno... En Castillo, en Pimentel, en Arenoso, en Las Guaranas, en La Joya, en Jaya. Pero nos está golpeando porque tenemos una comunidad en Estados Unidos muy amplia. Okay. Eh, cuando cuando yo voy, por ejemplo, a Manhattan, a la zona alta de Manhattan, es como estar en el Hermanas Mirabal de San Francisco, o en el San Martín. Entonces, wow, qué, qué terrible, ¿eh? qué terrible. Y un abrazo a Raquel, de, de verdad, wow. Sí. Esto, esto eh, duele eh, mucho, esto duele eh, mucho. Sí, mira, eh, otra cosa que vi que ya te incluyeron en el grupo, eh, porque siempre he dicho que, lo que eh, ahorita cité la frase que, que, que de, de hace muchos años la he hecho mía, de John F. Kennedy, eh, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Y eso es lo que está haciendo un grupo que se llama La Fuerza Viva de Duarte, que independientemente el llamado, que no lo veo tampoco lógico, eh, que hizo el ministro que todas las ayudas tienen que ser coordinadas eh, por salud pública, creo que no aquí un grupo de hombres y mujeres nos hemos empantalonado y, sí. y estamos ayudando a esas personas principalmente que tú mencionas eh, que, que necesitan, que no le está llegando esa ayuda, por hecho por de eso madre. por reconocimiento, porque ahora mismo eh, nadie tiene una logística ni un plan, ahora mismo es a la sí. carrera, en el momento y, y quiero reiterar eh, eh, la fuerza vivas de Duarte están haciendo un trabajo y eso surgió ayer eh, un grupo de amigos, eh, hicieron el chat y surgió y está funcionando, está funcionando, porque ya se le está llevando a las personas y se está coordinando. Hay cosas que no se han podido hacer, que, pero eh, mucha gente ya está colaborando. Y, y, y gracias, a Nibelka, eh por tenernos pendiente, Sé que está luchando desde allá eh, por los tuyos, que somos nosotros los franco y franco y de toda la provincia de Duarte. Eh, seguimos apoyando en personas quiero... para que las cosas puedan mejorar. Yo quiero eh, saludar, lo tenía pendiente para iniciar esta conversación con el saludo a las Fuerzas Vivas de Duarte, eh, agradecerle a gente que conozco y a gente que no conozco, que está ahí fajada, que está ahí, como bien tú dices, haciendo camino al andar. Yo veo que ya tienen desde comestibles, camas, eh, gasas, eh, tapabocas, eh, ajo, aceite, cloro, bueno, buenísimo. Y también exhortarles a todos los franco-macorizanos, eh, que no olvidemos el tema preventivo. O sea, es bueno que me lleves el alimento claro. y es bueno que tengas el oxígeno si yo estoy en una condición deplorable de salud. Pero vamos también a volcar las fuerzas en prevenir, en, en replicar el mensaje, en hacer las guaguitas anunciadoras, recordándole a la gente que quedarse en la casa es la mejor manera de cortar el virus. O prevenir nos sale mucho más barato que tener a alguien en una, en una, en una unidad, en una UCI, en una unidad de asistencia obligatoria. Entonces hay cosas que no vamos a poder evitar, pero hay otras tantas eh, que sí. O sea que yo saludo a las Fuerzas Vivas de Duarte, animo a algunos empresarios muy prósperos que todavía no se han manifestado a que lo hagan. Usted no gana nada siendo muy próspero y teniendo una hermosa empresa de caparate, cuando la gente que es la que le da sentido a su empresa claro. está enferma, o tiene hambre. Entonces vamos a desprendernos ahora que República Dominicana ha tenido muchos años de crecimiento sostenido, entonces ya es hora de que los empresarios se manifiesten, los pequeños claro, y los grandes, claro, y sobre todo de que focalicemos la prevención. Cada empresario que están abusando, y hemos tocado el tema aquí con precios, aprovechándose de la situación. Mira, a nivel que eh, tengo aquí eh, a Cinta Antigua, quien es la hija de, de Juan Antigua. Juanito, como, como conocemos, ex gobernador de esta provincia de Duarte y que ahora es director de los, eco, de los comedores económicos. Eh, eh, esta mañana estaba en una entrevista en un programa hermano de Telenor eh, de mañana y daba las declaraciones de que desde las 5 de la mañana los comedores económicos están funcionando y que eh, están llegando las cocinas móviles que van a aumentar la cantidad de, de raciones. Sí. Pero él decía que la logística, y ahora aprovecho, es que algunas juntas de vecinos, las iglesias, vayan a los comedores económicos y digan, mira, para mi sector, para este grupo necesito tantas raciones para que los comedores se la preparen, se la entreguen. Entonces ellos la distribuyan ellos y creo que sí, eh, que también. Sí, porque yo palio. vi filas en los comedores y eso no debe ser. Sí, exactamente. Eh, eh, esa aglomeración de personas. Entonces le hacemos un llamado a las iglesias, a las juntas de vecinos, eh, a, a, a, a, a los dirigentes populares. Que vayan a los comedores económicos una persona y diga cuántas raciones necesita. Que el mismo director de los comedores económicos, que un Franco Macorizano, que yo me imagino y sé que está tan bien como nosotros, preocupado por lo que está sucediendo aquí, eh, se la van a entregar. Pero vamos a hacer esa logística para que sea más fácil, porque la persona yendo a hacer fila, a traer claro, empatico, este no, no, a la propagación. Sí. A nivel que, eh, pues te vamos a despedir, a agradecerte. Eh, que está conectada con nosotros y nos permitiste eh, esta llamada y decirnos todas esas palabras de alento. De aquí un abrazote fuerte y esperamos que después de todo esto podamos seguir eh, Ay, eh, sí. trabajando por nuestra provincia de Duarte. Nos vamos a levantar. Yo le quiero decir a la gente que sí, que nos vamos a levantar, que claro. Pero ahora mismo tenemos que hacer un sacrificio. Tenemos que quedarnos en la casa, tenemos que cortar el, el contagio. Y tenemos también que ser solidarios hay mucha gente que tiene mucho menos que nosotros y, y, y de una manera u otra uno puede ser solidario quedándose también en su casa gracias a ustedes gracias nivel que bueno nosotros ya en la parte final que vamos a llegar eh, mencionar que la fundación Corripio dona 50 millones para enfrentar el Covid 19 la familia Coripio era justo y necesario sí la imagen número